Sí. Porque ha llegado más linda y más sexy que nunca La Marita. María, Evidia, María, María, María, María, María, María, bienvenida ¿Cómo Danusson? estamos? Hoy oh, te estoy mirando. Me guste... Ajá, sí. Ajá, Ahí está, está, muy bien, loco ahí, que está preparísimo. Che, qué hambre me dieron con lo de la no. tortilla. Sí, sí, qué hambre me dieron con lo de la tortilla, más salada. Con jamón y queso podés? no es tanto sí, claro. tampoco. Claro. Que se claro. alguien, Entonces, ah. En las Facu nos hacen unas que tienen jamón y queso oh. y te digo, te dan nada de, de sí, la moni Siete no de la comparada. mañana. Jamón y no se comparan <ríe> <ríe> Bueno, hacemos, hacemos un pedidito, ¿eh? por favor. La de Salame me gustó a mí, así checklist. Bueno, ya que estamos hablando de pasarla bien. Ya que estamos hablando de salames, ah. ya que estamos hablando de algo raro, una tortita con salames es algo raro el sadomasoquismo también es algo raro, pero no tanto dentro de la sexualidad ah, liviano no, liviano, ¿Liviano? Tranqui. ¿Liviano? Tranqui. se ah. le cayó una boca de dama y a una señora en casa cayó, cayó, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? vos decís sadomasoquismo a decir, sí. ¿Vos de ¿cómo, ¿Cómo sería? la conductora entró en Jack? Con rasones viste... zapatos ¡Claro! María. Claro, creí, me venía, no, de no, Madre, no, venía re tranquilita Asado más o Mirá cómo. A mí me dijeron, trata de eh, en, enganchar los temas. ¿viste? Yo dije tortita, asado, comida, entero. Salí de ahí, salí ahí. Menos, menos, menos. No es bueno, ahí bueno, porque mirá que el, se le engancha. Un de ensalada al látigo de los Bueno, ahora sí, hablando en serio un poco, esta es una práctica. Sí. Es una práctica sexual. Que este, ¿Por qué? Porque me preguntaron Algunas personas en el fin de semana mira Marimila, yo quiero preparar O quiero, quiero hacer algo con mi pareja mm, Quiero ir un poco más allá Y hubo varias visiones ¿Un, un picnic, por ejemplo, creo que sí Y otras personas dijeron, no, me gustaría atar Me gustaría atar Con fuerza, y ya del atar Con fuerza pasó algo un poco más más heavy. Entonces dije yo, ¿se sabe algo sobre el sadomasoquismo? ¿Se sabe de dónde viene la palabra por qué? Bueno, te cuento, porque vamos a ir a la, a la base fundamental. Sí, ah, nosotros somos sí. tan serios acá en este programa. Sí, sí, sí. Básicamente, Habla por vos. sadomasoquismo viene, han tomado este, los psicólogos y psicólogas, sobre todo en el psicoanálisis, han tomado dos estas dos palabras de dos autores de hace mucho tiempo atrás, básicamente, del marqués de Sade, ¿eh? en cuanto al alzado, masoquismo, y masoquismo de Masoch, con, así se pronuncia, que es otro autor, en donde se expone que una persona la pasa muy bien sintiendo dolor en su cuerpo, sintiendo dolor, y hay otra persona que la pasa muy bien generándolo, ajá, por eso es Sado, el sadismo es quien lo da a ese dolor y lo hace y lo practica. Y masoquismo es quien lo recibe. Es como que te dicen, pero que te, te tropezaste dos veces con el dedito y te pegaste en la pegaste con el mueble. Pero que sos masoquista, tonta. O esto que hablaban del ex, te comunicas con tu ex, sos masoquista. Uh -huh. Es como repetir, ¿sí? aunque uno sabe que se está infringiendo dolor, sobre todo dolor físico. Ahora, dentro de este sadomasoquismo hay un montonazo de personas que lo practican. Sí. Aquí en nuestra provincia, Orme, te sorprendería la cantidad de personas. ¿Cómo ¿Cómo porque lo te sé? Consultan. Porque claro, o porque. Estás porque... un grupo de WhatsApp. <risas> la boca que estos borsegos un grupo. <risas> son nada más para venir. En realidad, eh, pasa lo siguiente: me consultan muchas parejas, por ejemplo, que quieren practicar este tipo de, de. Es una parafilia. En la sexualidad, parafilia es una mala palabra, digamos, porque es algo serio. ¿sí? Es una patología. El sadomasoquismo está dentro de una parafilia, pero hay una salvedad, que es por eso que se posiciona en otro lugar. Se tiene que hacer con consentimiento, ¿sí? Entonces, yo si quiero recibir o ejercer dolor a alguien, tengo que tener el aval, primero el que yo quiera realizarlo, y el aval de la persona que lo va a realizar, o sea, recibir o eh, a sentir. O sea, es el que hace y el que lo recibe. Cuando hay consentimiento se preparan las sesiones. No es porque muchas personas me consultan y lamentablemente están viviendo una situación de violencia, ¿Sí? Eso no tiene nada que ver, por eso lo traje bueno. también acá al programa, porque son dos cosas súper diferentes, ¿sí? Es, es buena la aclaración y también que hay límites, imagino. Eh, exactamente, hay límites. Por ejemplo, una de las cosas que más se conocen gracias a esta literatura que salió, que fue el boom, las 50 sombras de Grey... Paréntesis, hay un montón más de literatura erótica, te pido por favor cualquier cosa me escribís, yo te cuento porque eso es un, lo único que pareciera que, que existe, entró sí. claro. y que existen las casas. No, y además es súper yanqui, tiene un montón de cosas que, que en la, en la, el argumento es bastante fímero, entonces te recomiendo otro tipo de lectura, sobre todo la francesa antigua. Entonces, en este caso, con las violencias, la, la violencia que puede eh, vivir alguna persona, incluso violencias de género, se confunden. ¿eh? Entonces, por ahí es, no, lo que pasa es que estábamos jugando y de repente viví vino un golpe. Mm, ¿cómo es un golpe? ¿Qué pasó? ¿Vos lo pediste? No, fue un pellizcón, pero me mordió. Ajá. Bueno, eso no es sadomasoquismo, ¿sí? Eso no va. El sadomasoquismo se practica dentro de una sesión que se le llama, en donde hay un espacio que tiene diferentes elementos que son para ocasionar distintas sensaciones en el cuerpo y que obviamente infringen dolor. <coughs> Esa persona puede estar enjaulada, puede estar atada, puede estar de muchas formas con su propio consentimiento ¿eh? y la persona que está realizando las acciones también. ¿sí? Hasta ahí vamos bien. No es adomasoquismo, cuando yo estoy con mi pareja de repente me ahorca... Y yo no puedo respirar y no, no alcanzo a decirle no. Ay, no es adomasoquismo la persona que eh, de repente pellizca a propósito y uno dice, esto me molestó y vuelve. Eh, no es masoquismo cuando yo pego de más, eh, por ahí uno dice, ¡ay, dame una palmadita! Y de repente la palmadita se transforma eh, en, un en un golpe fuerte o con un elemento sin avisar. Y sobre todo en el adomasoquismo hay palabras claves. ¿sí? Uno empieza con la sesión, ¿verdad? Y bueno, el dolor va aumentando ¿eh? de a poco. A, arrancamos de, de, de la base hasta que se va aumentando cada vez un poco más en, esta, eh, en este recibir placer y sensaciones intensas. Hasta que la persona dice una palabra clave. Vamos a poner un ejemplo que ese es el que se pone siempre como para que entiendas en casa los colores del semáforo. ¿sí? Verde, por ejemplo, estoy pasando bomba. De repente yo te digo, mira amarillo, y la persona que está teniendo conmigo esta relación es la que va... ¿eh? Porque la persona, encima, el, el sado, el que lo está realizando, a esto, a la otra persona, no está... Eh, son movimientos de, de muñeca muy bien cuidados. Yo he estado en sesiones en donde he estado mirando personas que practican sadomasoquismo para hacer estudios y demás, y en distintas exposiciones, eh, y nos contaba una meretriz que es, eh, ella era la ama de la relación, ella tenía este, a unas chicas alrededor y ellas les indicaba eh, acciones, arrodillate, y la persona no, no decía, no quiero, o qué me estás haciendo hacer, sino que se arrodillaba. Es una sumisa. Entonces hay un amo y un sumiso. O una ama y una sumisa, o un amo y una sumisa, o una sumisa y un amo. Distinto en cuanto al sexo. El tema está en que eso es un juego de roles. Yo juego que soy la ama un rato. Pero todo Vos, controlado y... Ahí va el punto. Uh -huh. No es algo que me sorprende. No es algo a lo que yo digo, basta y no, se continúa. Y no es algo a lo que lo puedo hacer eh, improvisadamente, ¿sí? Tiene sus, sus situaciones. Y lo principal, por supuesto, que sepas es que la palabra clave, la que frena todo el juego, y qué sé yo, no sé si estamos jugando María Emilia con Pepe, eh, cuando digo rojo, Pepe frena y ya no es más el amo, ¿es? Pepe, y María Emilia no es más la sumisa, sino que es María Emilia. Uh -huh. ¿Se entendió? Sí. Entonces, para que nosotros podamos identificar Juego este tipo de, de, roles, de prácticas... Todo, todo en diálogo y todo en un sector específico. Es, eh, ahora, como está siendo tan... Eh, siempre es muy sojuzgada esta práctica sexual, porque bueno, va hacia la humillación de alguien, uh -huh. ¿sí? Con consentimiento. Ojo al piojo que esa palabra es importante. Sí. El tema está en que es muy sojuzgada por la, por la sociedad. Entonces, se practica muchísimo más de lo que vos pensás se compran muchísimos más elementos en los sex shops de los que vos pensás. Eh, salen, uh, pero látigos este, de cuero o esposas, eh, todo, eh, boqueros también con pelotas para la boca. Hay un montonazo, un montonazo de este, cosas eh, dentro de la industria sexual. Pero la gente lo hace todo en secreto, porque siempre está el... Entonces, para cerrar, eh, lo que me interesaría decirte es que Está perfecto lo que vos elijas, no importa qué opina otro. Lo importante es que vos lo hagas con consentimiento y siempre y cuando no estés dañando la, eh, la, la, el físico de una persona o el tuyo. Eso es fundamental. Mientras tengas eso claro, podés hacer la práctica que quieras. ¿sí? Acordate de cuidarte siempre, dialogar siempre qué es lo que querés puntualmente y disfrutar de tu sexualidad. Muchísimas gracias. ¡Bravo, María Emilia Marín! María Emilia Marín. es un daño, eh? Muchas gracias. Diálogo fundamental. y El sentimiento. Muchas gracias, Emilia.